Hola de nuevo, esta es la parte 2 de la clase de diseño de cursos. Ahora vamos a ver varios modelos para ya diseñar. El primero que vamos a ver se llama ADI, ADI en español. Se usa mucho en contextos corporativos y básicamente habla de cinco pasos, supongo, que es analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar. Este modelo fue propuesto según yo, en lo que encontré, por la Universidad del Estado de Florida. Y básicamente funciona así. Lo primero que haces es analizar, o sea, qué variables son relevantes para el curso, que tienen que ver con las que mencionábamos hace ratito, sobre quién es tu audiencia, cuáles son sus motivaciones, cuál es su conocimiento previo, cuál es su maestría tecnológica, etc. Ya que sabes más o menos qué onda con el contexto, empiezas el diseño. Dentro de este modelo se recomienda una representación gráfica del curso, que incluye objetivos, materiales y actividades. De hecho, esta representación gráfica en inglés se le dice storyboard, pero no tenemos una buena traducción en español. Ahorita, creo que es hasta el siguiente video, les voy a enseñar ejemplos. El tercer paso es desarrollar. O sea, en tu diseño, en este caso diseño se está viendo como un producto, como un plan. Tú tienes más o menos qué objetivos tienes. ¿Qué actividad vas a hacer para lograr ese objetivo y qué materiales van a apoyar esta actividad? O al revés, ¿no? Puedes tener el objetivo, puedes tener qué materiales quieres que se aprendan y qué actividad les puede ayudar a practicar dicho material. En el desarrollo, ya de hecho te pones a crear los contenidos. Sean textos, imágenes, videos, audio, lo que tú quieras. Después, en el cuarto paso, ya se implementa, o sea, se imparte el curso. Y en el quinto, se evalúa. Ahora sí, se obtiene retroalimentación de los estudiantes, se obtienen datos de lo que se quiera ver, para ver cómo se puede mejorar el curso a la siguiente. O sea, después de evaluar, se vuelve a analizar, se rediseña si es necesario, se desarrollan más cosas, se vuelve a implementar y así. por eso es un circulito. Ahí. Otro modelo es el modelo de las cinco etapas. Este lo hizo Gilles Amel. Y es más o menos así como no sé para qué lado voy, Ahí. Eh, como el diagramita que tienen, son cinco etapas, que la primera es de acceso y motivación, después socialización en línea, intercambio de información, construcción del conocimiento y desarrollo, ahorita vamos a ver, más a detalle, según este modelo, el aprendizaje como que va increciendo, al igual que la cantidad de interactividad. O sea, cuando uno entra a un curso, esto es para cursos en línea. El ADI es para en general cualquier curso. Esto es más que nada cursos en línea. Cuando uno entra a un curso en línea, pues no entra así como que ya, eh, que anda hablando con todos, construyendo conocimiento. Pues no, o sea, llegas primero viendo a ver si te funciona la tecnología, a ver si como que si te encuentras, si te gusta. Y ya poco a poco. Vas interactuando más con otros, vas logrando más cosas. Eh, dentro de este modelo hay dos cosas muy importantes, que es la e-moderación, que vamos a ver la siguiente clase, e-moderation, y el, el soporte técnico. ¿no? Claro que este modelo fue hecho hace un buen rato, creo que fue en los noventas, cuando todavía la tecnología era algo muy nuevo. Por eso también habla un poquito mucho del de apoyo técnico. Esto ahora ya no siempre aplica, pero en realidad, a grandes rasgos, el modelo sigue aplicando. Y hay diferentes cosas que hacer según la etapa en la que, te, en la que se encuentra. Por ejemplo, en un curso. En la etapa de acceso y motivación, bueno, hay que revisar que los estudiantes puedan acceder a las tecnologías necesarias para participar. Normalmente hay un periodo de tiempo dentro de un curso... Donde hay actividades de romper el hielo, de presentarse, de nada más checar que todo el mundo ande bien, todo el mundo sepa bien, bien qué onda, cómo funciona todo. así tranquilo. En la etapa 2 ya es de socialización en línea, que es cuando los estudiantes se van acostumbrando poquito a poquito a interactuar en línea. Ahí les puedes pedir que hablen de sus conocimientos previos del tema, algo así como... Muy tranquilo, todavía no estamos totalmente adentrados en el tema del curso, pero estamos ayudando a que los estudiantes se sientan más cómodos en este contexto en línea. En la etapa 3, ya hablamos de intercambio de información. Eh, tiene que ver con interacciones enfocadas a compartir materiales, datos, ideas. Ya los puedes poner a que quizá investiguen algo y lo compartan. Tranquilo. La cuarta etapa ya es construcción del conocimiento, o sea, ya no es nada más de que investiguen algo y lo comparten, sino que entre todos empiecen a discutir las cosas y encontrar sus propias respuestas. Y en la quinta etapa, que es la de desarrollo, los estudiantes se vuelven responsables totales de su propio aprendizaje y ya casi no requieren apoyo, porque ya ellos van a saber más o menos bien cuál es el camino. Eso es el modelo de las cinco etapas. El último marco teórico que vamos a ver para el diseño de cursos es el teorema de la equivalencia de la interacción. Este teorema lo propuso Terry Anderson en el 2003, ¿sí? También lo mencioné ya rato, y estaba muy interesante. Porque lo que él dice es, ok, si tú quieres diseñar un curso que funcione, o sea que lleve un aprendizaje significativo, necesitas que mínimamente haya un tipo de interacción en un alto nivel, o sea que haya muchas actividades que permitan que dicha interacción esté presente. Son tres tipos de interacción: interacción del estudiante con el contenido, de estudiante con estudiante, de estudiante con el maestro. Esa es su primera tesis. Es decir, si en un curso tú tienes mínimo uno de, estos tres, uno de estos tres tipos de interacción, tu curso funciona. E incluso. Si tú tienes solo uno de los tres tipos de interacción presente y no tienes los otros, igual funciona. ¿Qué implica esto? Que es, imagínate que tú estás en una empresa y te dicen, tienes que diseñar un curso para mis estudiantes. Entonces, el constructivismo lo que te dice es de que, oye, no, pues lo vimos en el video pasado. ¿Sí? Tienen dudas en el video pasado. El constructivismo te dice... El conocimiento se crea, ¿no? Y sobre todo con Vygotsky es una cosa muy social. Y a ti te dicen diseño un curso en esta empresa. Y tú, bueno, pero es que este curso lo necesita una persona. Y sí lo va a necesitar otra persona, pero en seis meses que entre a en la empresa. O sea, ahorita es uno solo. Entonces realmente no puedes tener interacciones entre estudiantes porque no aplica. Y dices tú, híjoles, es que sabes qué, tampoco puedo tener un maestro porque... Pues no aplica, como le hago? no pasa nada eh, si tú sigues este teorema lo que dice es, bueno, asegúrate de que hay un chorro de interacciones con el contenido o sea que no nada más sea algo que lean, lean, lean y ellos nunca hagan nada, no que hay interacciones y ay, perdón ay, me estoy adelantando bueno, no importa bueno, para eso sirve el teorema el teorema también dice que tú puedes tener Altos niveles de los tres tipos de interacción, y quizá vayas a tener una experiencia de aprendizaje más satisfactoria. Pero, eh, tiene un costo de tiempo y a veces también de dinero. Dinero porque tienes que desarrollar más cosas, tienes que tener un maestro y tienes que pagarle cuando quizá no tendrías que tenerlo. Eh, necesitas más apoyo para los estudiantes cuando tienes muchos, necesitas crear más materiales, demás. Y también de tiempo, porque implicaría que los estudiantes se pongan a hacer muchas interacciones con el contenido, muchas con los estudiantes y muchas con el maestro. Y bueno, de hecho, ahora siguiendo sí la diapositiva, ahí están, son las dos tesis que les mencionaba. Las tesis del teorema de la equivalencia de la interacción. La 1, resumiendo, el aprendizaje significativo puede darse si uno de tres tipos de interacción, estudiante-contenido, estudiante-maestro, estudiante-estudiante, está presente en un alto nivel. Los otros dos pueden estar en un bajo nivel o eliminarse, igual funciona. Entonces, dos Altos niveles de más de uno de los tres tipos de interacción tenderá a proveer una experiencia educativa más satisfactoria, pero puede ser menos efectiva en términos de costos y tiempos. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Vean el siguiente si siguen con ganas de esto.